y el 31, debe de haber con todos los protocolos, esto es un pueblo de, de locura pero yo creo que esos dos días debe de haber cierta flexibilización, pero después no puede haber flexibilización porque la salud tiene que estar primero que todo y no es verdad que por dos o tres irresponsables porque los gobiernos son los que trazan la línea y la política y la situación está demostrando en el mundo entero y ahí están las estadísticas, ahí están las cifras. Que donde quiera que sea aperturado, ha habido rebrote. Entonces ven acá. No podemos andar con, con, con blandenguería. Esto es una desgracia que tiene el mundo. Y República Dominicana no escapa a ellos. Y no podemos, por esa situación anormal de esa pandemia, que ya lleva 2.300 muertos. 2.300 muertos. No podemos venirnos y, y 100, 100, 150.000 contagiados. Oh, pero ven acá. A venir con un relajo. Yo creo que las autoridades tienen que meter todo el brazo. No importa que Fulanito diga que esto. No hay condiciones para bajar la guardia. Si no nos llevará quien nos trajo. No hay condiciones. Porque. Eh, Además, eh, eh, eh, men, la gente es muy irresponsable. Se le ha dicho mil veces, mantenga el distanciamiento, use su mascarilla, mantenga la higiene de manera permanente. Eso es de barrio, eso, eso es barrio. No, la gente anda así, sí, sí. Y las autoridades cansadas, la policía cansada. Los... Por pues cierto, ayer la policía de que fue a intervenir. Yo me reí de eso. Van vociferando, tocando bocina, como quien dice, lárguense, escóndanse. Pero además eso no es así. Mira, el doctor Isidro Martínez escribió un artículo sobre lo que él entendía debían ser las medidas bastante interesantes. Pero miren, miren lo siguiente. Cuando hay voluntad, de verdad, porque es un hallante. Y que me perdonen gente que dice que palos si y boga y palos si y no boga. No, es que miren qué es lo que pasa. Lo correcto y lo ideal es. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, un placer. Mira, mira, Omar. Si aquí ti venga con eso, con, con bajar más eso, que no lo dejen normal, o mejor cierren si más, aquí lo vamos a tocar. Todos los muertos los vamos a chocar y no con otros, porque aquí se están matando gente Porque es que aquí no están llevando lo que tienen que hacer, es que no, no están haciendo lo que tienen que hacer Entonces nosotros, nosotros lo que nos protegemos, nosotros nosotros nos van a, a, a lo que nos protegemos, las otras personas Oye, te voy a que no invente con eso, así porque aquí es. nos vamos a chocar los no muertos con otros Estoy pues de acuerdo contigo, así mismo es Sí, gracias hermano. Miren, entonces, lo de Rabo y Chivo, porque es que cuando hay voluntad, tú haces las cosas bien. ¿Cuál es la situación? Usted mete a gente encubierto, a gente vestido de civil, en vehículos, que se muden ahí, con mujeres, que se introduzcan, que vean el movimiento, que estudien, mira allí, con, con Ministerio Público. Mire el movimiento, ah, sí, ahí venden drogas. Que vayan y le compren. Y después que tengan todo, pero no con estos policías de aquí, porque estos están comprados, la mayoría. Estos están comprados. Trae a gente de allá con encomienda y pagarle bien. Mire, este es un trabajo durante un tiempo. Si no, eso es de barrio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buena. Sí, buena un, placer. buena, un placer. Adelante. Omar. Sí. Omar. Oye, hasta que no le pongan una multa siquiera de, de, no de, mil, de, de mil pesos a los padres sin mascarilla, esto se va ahí abajo. Así es. Así es. En Singapur le ponen 300 dólares. Hay que oh, encuentran sin en mascarilla en la Singapur calle. Por eso, allá. Nadie casi se ha contagiado. Buenas tardes. Buenas buena tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, un placer. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Bien, un placer. Sí, está pues, bien. ¿Está bien? Sí, sí, claro que sí. Oye, Omar, en este país no pueden abrir. Aquí están todos los ocho abiertos ya de bebida. Eso ah. no puede ser cierto. Ahí está abierto en la libertad con, con José Reyes. O sea, también, tanto de noche que ha abierto. ¿Dónde vamos, ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar en, en este país? Bueno, no, mira. No, no, hay que cerrar esto obligatoriamente. Hoy se disparó el covid sí, 1000, 28 nuevos sí. contagiados y 8 sí. muertos. Y, y eso es todavía ni que controlado. O sea que lo que nos espera a nosotros no va a hacer nada, porque es que nosotros somos muy irresponsables. Y las autoridades no aplican. La ley como deben de aplicarla. Tan sencillo como eso. Esto le decía. Eh, buena tarde por acá. Buenas tardes Omar. Un placer. Tardes, Omar. Omar. Sí. Está eso? Si, general, si General quisiera. En una semana no hay un punto de droga. Macorís si quisiera. Así es. Así es. Sí, entonces miren lo siguiente. Y un agente que no logren comprarlo. Porque oiganme. Yo recuerdo, y, y a Ángel le gustan estas historias que yo haga, que yo hago a veces. Yo recuerdo que yo viviendo en La Vega, siendo yo izquierdita, entablé una relación con un amigo, Esteban, que aquí hay gente que lo debe de conocer, de, de los veganos amigos míos, como William Hernández y Eugenio María. Esteban y su mamá, Doña Irene, ellos tenían un colmadito, yo iba mucho a comprar ese colmado. Y entonces terminaron protegiéndome a mí. Esteban había sido jefe. y eh, qué jefe. Llegó al rango de sargento de G2. De aquellos tiempos, los tiempos de la guerra. Y hago esta historia porque, caramba, la gente...